hola qué tal cómo están cómo estás eh, en esta entrega en este video, que tiene relación a otro flyer que también lo dejé publicado en formato de texto es sobre el siguiente tema dice hasta ahora lo que intento no me ha funcionado esto es algo que también nos pasa me pasa supongo yo que también te pasará o te habrá pasado en algún momento eh, bajo alguna circunstancia, alguna situación, en algún entorno, en algún aspecto de tu vida. ¿sí? Eh, lo que te puedo decir desde el coaching es que, como en otros videos también lo comenté, trabajamos desde el presente hacia el futuro. El presente en este caso es lo que puntualmente estás haciendo y el futuro es lo, lo que no te está funcionando, porque vos estás queriendo lograr algo y, no, y estás viendo que lo que estás logrando no funciona o lo que estás haciendo no te funciona para lograr aquello que querés y en el coaching lo que hacemos es a través de preguntas que van orientadas hacia ese futuro que el cliente, que mi cliente quiere lograr sí tomando como punto de referencia el presente que es lo que le está pasando en este momento que es estoy haciendo X cosa y no estoy consiguiendo X cosa que es el futuro entonces el coaching trabajamos de presente hacia el futuro y en ese camino que hay entre ese presente y ese futuro es donde trabajamos puntualmente los coaches eh, y esto sirve para, qué? para que la persona reflexione digamos, una, en una conversación de coaching le es muy útil a la persona eh, porque a través de la conversación a través de lo que va narrando, lo que va describiendo, describe un poco lo que le pasa el presente, lo que te pasa en el presente y otro poco lo que desea, otro poco lo que no logra, otro poco lo que logra, ¿sí? entonces es habitual también que estés haciendo cosas o que yo en algún momento haya estado haciendo cosas o que esté haciendo incluso en este momento alguna, alguna acción, lo que nosotros llamamos acciones, esté haciendo algo que no me o no te alcanza, no te acerca a aquello que vos querés, entonces resumiendo sería estoy haciendo algo pero no me está sirviendo, no me está funcionando y en el coaching lo que hacemos es sin juzgar a la persona, sin juzgar ni a la persona, ni a la situación, sin juzgar lo que hace, ni lo que piensa, ni lo que siente, somos objetivos dentro de esa situación, objetivos dentro de esa descripción que el coachee hace, nuestros clientes, mi cliente hace, es a través de preguntas acompañarlo a reflexionar sobre quién es al momento de hacer, qué hace qué no hace y de qué manera incluso lo hace. Preguntas que posiblemente incluso, estas preguntas de quién sos al momento de hacer, cómo lo haces, qué haces, qué no haces. Y cuando no logras ese resultado, cuando estás viendo que o estás pensando, estás sintiendo que no te está funcionando lo que haces, ¿qué haces para cambiar esa situación? ¿Qué haces para cambiar y empezar a, que, eh, a ver o a percibir o a sentir que sí te está funcionando? Y esto es clave. ¿Y por qué te digo esto? Eh, lo dijo Einstein, si recuerdo bien, el científico es, para lograr nuevas cosas hay que cambiar la, la manera de hacerlas. ¿no? Entonces es... Si vos querés lograr algo diferente, tenés que cambiar la forma de hacerlo. Y nosotros como coaches agregamos un poquito más a esa frase que sería... No solamente es la manera de hacerlo, sino es quién soy cuando lo hago. Eh, nosotros, yo soy coach ontológico y ponemos... Los coaches ontológicos ponemos mayor foco en la persona. Es quién está siendo esa persona al momento de hacer algo. Entonces sobre esta frase es... De cambiar la manera de hacer, también nosotros le agregamos al cambiar el quién sos al momento de hacer, cambiar o qué es necesario cambiar, porque posiblemente sea no todo, sino alguna, alguna particularidad, algún aspecto tuyo personal que sea necesario cambiar en pos de lograr lo que querés, en pos de lograr ese cambio, ¿no? en pos de ver que sí está funcionando lo que haces. Así que en esto, en este video, en esta entrega de hoy. Eh, sobre lo que estoy haciendo y lo que estoy intentando no me está funcionando es también ponerse a pensar, que te pongas a pensar en quién sos, cómo sos al momento de hacer y en esa respuesta posiblemente encuentres una manera diferente un quién ser al momento de hacer y así posiblemente también te funcione. Así que bueno, la idea de estos videos, como siempre lo digo, es acercar el coaching a la vida cotidiana de todos nosotros, de todos ustedes. Y en esta pregunta espero te sea útil. Si te sirve, hacela, hacétela. Hacete la pregunta de ¿Quién soy al momento que estoy haciendo? ¿Cómo soy yo al momento de hacer? ¿Será que no funciona porque yo hago o yo soy de una manera que no está sirviendo para lograr eso que yo quiero lograr? Son preguntas posiblemente simples. La respuesta no sé si será más o menos simple. Eso dependerá del caso de cada uno y de la situación de cada uno y sobre el tema y sobre el objetivo que cada uno de ustedes se plantee. Lo que sí es importante es entender que a veces no funciona... Porque hacemos de la misma forma, ejecutamos, si se quiere, de la misma manera de siempre. Y es necesario, en algunas ocasiones, cambiar la manera de hacer para lograr aquello que sí queremos lograr. Y bueno, espero que te haya servido este video, que te haya traído un poquito más de claridad, un poquito más de, si se quiere, de conocimiento acerca de qué es una conversación de coaching, qué pasa en una conversación de coaching. ¿Qué hacemos, qué hago yo como coach al momento de tener una conversación, una sesión de coaching con mi cliente? Y sobre, por ejemplo, un tema como esto de, lo estoy intentando pero no me funciona. A veces son preguntas mucho más sencillas de, ok, ¿y quién sos vos al momento de hacer tus cosas para que eso no funcione? Y te dejo con esta pregunta y espero que te haya servido, que te sea útil.